Familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí seguimos con el FTL Advanced Edition y lo dejamos aquí en medio de una intercepción a, un, a una nave Slug. No, no lo dejamos ahí. Pero recordáis que comenté que el disco duro hacía un sonido extraño. Pues se ha llevado por delante el capítulo anterior. Así que hay un salto mágico en el que aparecemos en una nebulosa. Así que podéis donarme un disco duro sin queréis. Sí. Vamos para el lío Vamos a darle a engage Cargamos las armas Y los slugs se, se rinden ¿Cómo? Y cuando volvemos al frictor A la nave Los rocks han reparado Lo peor de su daño y han saltado Sin decir nada ¿Perdona? ¿Toda esa tensión dramática para nada? Ay, por Dios Cómo me maltratan pues vamos a ir a uno de estos. Un Invisite no tienen, no tienen nada. Si, y si los sensores, la verdad es que es un poco gastar fuel. Pero bueno, nuestros sensores, lo mismo delante de la nave de refugiado, vamos a saludarles. Nos dan, hostia, nos dan 10 de fuel por 2. Drogues. Hombre, no, pues claro. 10 de fuel, no. Venga, vámonos, antes de que llegue el frente de borrasca. Este. esta baliza del algo alcance está casi totalmente escondida por la nebulosa. y nada, que no pasa nada. Que bla bla bla bla bla bla. Vamos al sector 6. Sector 6, civilian, que no tenga ganas de pelearme con rebeldes. Que los rebeldes saltan y me me estresan mucho. Vamos a ver. Uh -huh. Nebulosa, que para eso están. A ver, dentro de la nebulosa detecta un planeta así, escondidillo. A ver, a través espacio, en su superficie hay un monolito enorme, visible a distancia hasta el ojo, para el ojo, o sea, viéndolo a pelo. Un anciano zolta ante saludas del planeta. Allá sea por suerte o por... o porque querías has encontrado el gran ojo. ¡Ay, mierda! Este es el de que puedo perder a un... De ...a la, uno de la, de la tripulación, que mires al gran ojo y, y tal, algunos que se vuelven locos, pero vamos, yo he venido a jugar. Ten cuenta, te encuentras te rápidamente, no sé cuánto, el monolito, o sea, lo que sea, debe notar tal y cual, porque lo más que tú notas al final es que te da... ¿Coño? ¿Nos han reparado y nos han dado scrap? ¿En serio? de reparación no lo he visto, pero bueno. Bueno, que ha salido bien la cosa. Que me ha concedido el deseo y el deseo era pasta. Todas las riquezas que puedo imaginar. Estos quiere que participen en el estudio soltan, como siempre. Pero los estaban reteniendo como.. Eh, los hostages, ¿cómo es esto? Como rehenes. Tengo intruders on board. Pues nada, pues nosotros nos vamos de aquí. En la tarde. Abrimos todo esto, paramos el tiempo y abrimos. Que es lo que tienen estas cosas? Que puedes parar el tiempo. Abrimos esta, abrimos esta, abrimos esta. No, esta no la abrimos. Esta sí la abrimos, qué coño. Esta la cerramos, esta la cerramos. Echamos unas risas. ¿Y yo por qué no estoy pendiente de las armas? ¿Cojones? ¿Esto qué coño es? No sé, pero tiene muchos cañones, no mola. Sea lo que sea, no mola. Me han disparado con eso, me han quitado un escudo. Y me lo han ionizado. Pues no es el buen momento para que dispares tu arma de esta, ¿eh? No, no lo es. Definitivamente. Hostia, ¿tarda un montón en cargar entonces, o qué? No lo entiendo. Sea lo que sea, not today, compañeros. Not today porque me la vais a liar y no me apetece. Joder, tío. ¿Le va a dar lugar a disparar? ¿En serio? y el iones no, iones guay estos van a entrar pero van a durar lo que yo me sé así que voy a mandar a este equipo a echarle un cable y encima se hace invisible ¿en serio? tiene de todo esta nave son los reyes magos esta nave son los padres y dispara claro sí. porque yo para que voy a disparar mientras me, me he ofecado, me he ofecado ¡Oh! A ver recuerdos, a tu puta madre. Me pongo agresivo con este juego. Yo no soy una persona agresiva, ¿eh? Yo no soy agresivo. Pero el Soltan ese se lo voy a tomar por culo. Uy, que me disparó disparado con millones? Uy, qué daño. ¡Ey! ¡Ah, hostia! Estoy escuchando dispararle a una puerta. Y son ellos mismos dentro de su... De su nave, que no que no aclaran. Vale, lo entendí. Pues... mola porque solamente tienen ahora mismo la... el arma está la, la Iónica, escuditos fuera, eh, dirección fuera, que dispare la Iónica. Esto dispara tres con lo cual... Ah, si está desincronizado me da igual. Eso ya no da igual, yo no sé por qué le he dejado disparar. El chain va a ir aquí y el Uhul va a ir a una de estas porque me lo puedo, puedo quitar de encima ya. Efectivamente, ¡hala! Nos destruimos esto y vamos con la estación que además nos da. ¡Buah! ¡Toma! Toda, todas nuestras riquezas. Esto ya sí es fácil. Vale, 250, eso es un montón de dinero. Eh, que nos mejoramos, a ver eh, me voy a mejorar esto, que ya voy haciéndolo hace un montón y voy a comprar un poco de energía, y voy a dejarme ese dinero por si viene una tienda esto ya lo hemos explorado en realidad eh, podría venirme aquí, Uf, es que tengo que conectividad hemos empezado aquí, y estos dos no tenían nada, así que voy a venirme a este uy, poquita energía eh, you spy to pierdes no sé cuánto está espiando dos naves piratas que están ahí enreando por una nebulosa y no se dan cuenta de que está ahí, él es capaz de que los escáneres identifiquen su carga uno está llevando fuel y el otro lleva munición eh, empiezan a, a separarse en la tormenta pues vamos a ir a por qué, a por la munición, porque fuel tenemos ahora mismo así que se cure de munición The pirates with claro, lo malo es que no podemos tampoco abordar, entonces. Es un poco. tontería todo. Pero bueno. Eh... Estamos cortos de energía todos, ¿verdad? Como estamos todos cortos de energía.. No me podrás disparar con todo también, ¿no? En serio. ¿En serio me abordas? Es que no lo entiendo. que no lo entiendo nunca, porque hacen estas cosas. Vamos a mandar aquí al amigo. Justo a tiempo. ¡Ay! Podría haberle metido más energía, coño, la prisa, tío, la prisa. Yo sí, pasa, pasa. Encantado, ¿eh? eh... En realidad debería matarle a los Notas, tío. Porque si le mato a los Notas... Claro, si le mato a los Notas... Eh, consigo... Más recompensa. Que me dispare, bueno, a ver si no me da en ningún sitio bestia. No, hombre, claro, solamente me ha disparado en los controles. <risa> Joder. Vale, el Slug se muere... Bien, eso es bueno. Eh, Podría mandar a estos dos a reparar, nada que lo pienso, pero tengo ahí muerto risa. Esos son los sensores. ¡Ouch! Hostia, como me llega tanto. Ah, que tengo poco escudo, coño, vale. Si tengo un poco de suerte, igual mato a la Mantis y al Slug, porque el Slug estaba súper tocado. De hecho estos dos los voy a volver atrás, porque se me ha quedado sin vida. Bien. ¿Qué coño feteles y eso? Ah, munición eran misiles, no son armas. Me cago en todo, tío. Yo quería armas, no misiles. <risa> claro que decía munición. <risa> Pero que tonto, de verdad. Eh, el oxígeno, sí, repararme el oxígeno. Anda, compis. Y vosotros dos recuperad esto. Hacen falta más armas ya, eh. Es que estoy cortito de armas, me están curtiendo un poco, tengo que recuperar... Ah, curtiendo no, pero... Pero iba a decir algo y se me ha olvidado. Ah, este va a ir el escudo. Que no es que me estén curtiendo, pero siempre he estado recuperando por aquí en medio, que en fácil es bastante asequible. Eh, voy a cargar... A ver... Voy a poner este babo aquí. Para asegurarme de que no se me va la pinza. Sí, ya ahora es eso, cargo los escudos. Vamos a saltar. Aquí que hay más conectividad. Aquí hay una más. Esto está súper disperso, ¿eh? Vamos a parar. Escuditos. Tienen misil y flag. que sí! ¡Claro que sí! Nada, a esquivar como cabrones. Por lo menos hasta la primera andanada. Esto me va a grabar. Con tanto dinero podría haber subido ante algo, antes de pelearme, pero bueno. ¡Vaya! No bueno, me ha hecho gran cosa. Lo que pasa es que estoy muy mal de hull y. uf, Igual tengo que salir pitando, ¿eh? Igual. No, vamos, que voy a tener que salir pitando. Vale. Sistema de armas. Uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, uf, bien, uf, uf, muy rápido. Nada, lo voy a tener. ...con todo el dolor de mi corazón... ...pero es que me van a reventar... ...stores... ...sí, sí, no... ...tontería... ...táctica pussy... ...vale... ...clocking... ...ya estamos hablando... ...seriously... ...metemos aquí... ...ah, coño, me venden tíos petados... ...anda, coño... ...hostia, esto mola... ...un... Un tipo de estos que pilota de puta madre por 55 y un tipo que pilota más o menos Hostia, ¿y este cuánto tengo yo al humano? Lo tengo como el anterior. Eh, a ver. Cremiti está bien. Este del arma está petadísimo. El del escudo. Vale, no me hace falta tampoco un tío muy especializado. Pero está guapo que vendan los tíos con habilidades. Claro, yo veía esto antes en los que primero que fui a comprar y no me di cuenta. O sea, si lo llevas a saber, joder. Vale, entonces yo ya tengo un de Reloader, se stackean, es decir, puedo comprar dos y tal. Eh... Estoy usando mal el Drone Recovery porque no estoy... no estoy... no estoy... Dejando, no destruyéndolos. Estoy haciendo un poco el capullo, me acabo de dar cuenta que tengo dos nada más. Joder, qué bien estoy jugando, ¿no? Estoy haciendo aquí historia en el FTL. Eh... Voy a recuperar algo, a ver, venga. Compramos armas, heavy láser 2. Necesita... Este ya dijimos antes que no lo queríamos, ¿no? Esta hacía 4. Hermes es un LAS, es un misil. Cloaking. Pues el cloaking lo mismo si me lo pillo. Porque al final siempre hace falta con la nave malota. Vamos a reparar. Vale, y ahora voy a mirar en el salto a ver si tengo otra cerca pero no voy a ir para atrás porque está muy lejos ya y de aquí no me da tiempo a volver así que nada ah me da tiempo a volver pasando por el mismo sitio pero es gastar fuel mm -hmm. me pilla eso, el drone control no me lo he pillado ya porque ya he reparado mucho nada pues fuel por castigo voy a reparar más en la nada que llevo, puedo pillar reactor. Aunque llevo bastante para hacerme invisible. Nada, tío. Lo que quiero son armas en realidad. Y no aparecen armas así ligeras. Porque este es el que tenía al principio, pero lo vendí. Que igual ahora dispara súper rápido, ¿no? Pero. Ah, nada, fuera. Si vinieron Mark III. Un Laser Mark, Burst Laser Mark III Sería muy grande Mira, Scrap y un Anti-Combat Drone ¿Anti-Combat Drone? ¿Esto qué son? A ver Anti-Drone ¿Esto un Combat drones attacking your ship? Ah, está bien Muy rico Eh, Distress Este, es que está súper mal conectado este mapa, eh Voy a pasar por el exit para ir más adelante. ¿Tiene cojones? ¡Hala! Venga, regálame cosas. Bueno, pues esos dos de fuel son los que voy a utilizar para ver qué hay por aquí. Eh, hemos llegado aquí. Nada, ni nada. Scanner, muestra, formas de vida inteligentes en un planeta cercano. Que no se encuentran en la base de datos. Esto hay que verlo. Investigate. Encuentras una pequeña lanzadera en un campo enorme, cuyos únicos ocupantes son pequeños, con colores brillantes, seis piernas. Parecido... Ah, estos son estos del antiguo también. Eh, ¿Serán ellos los que han pillado? Pues... Estos son... Estos son un... Admanti, vamos. Opción azul, Slugman. Vamos a comunicarnos telepáticamente. Después de un momento... La población te dice que a estos animales les gusta la vida pacífica. Sin embargo, no es la primera vez que una nave llega aquí y te informan de un sitio cercano que ha, que ha habido un, una nave estrellada. Sigue su dirección de no sé cuánto y te encuentras con una nave con un Nota, que tal y cual. Vale. T Todo esto parece que me pilla un enji que encima es bueno con los motores. Y mulet es... ¡Ah! Este también era bueno con los motores y peleando. O sea, hostia, me acabo de dar cuenta, no estoy acostumbrado a que piense que... Que dividen con habilidades hechas. ¿Quién está en los motores? Este está en los motores, el Cremiti. Este, pues el Cremiti, este eh, lo podría poner en otro sitio eh, y poner ahí al Engie, porque a ver, un sitio que no esté de paso o sí, no sé. Vamos a poner al Engie, tenemos un par de tipos así con, con esta habilidad. Esto lo voy a poner aquí, por si me invaden que tenga aquí un sitio sin oxígeno. Sí. Suelen invadir. invadir ¿más en sólido que se suena. Invadir por aquí. Eh, bueno, por lo menos voy a pegar un salto. A ver qué hay por ahí. Yo soy muy tonto, lo que he dicho de lo de. Hostia, estoy súper dormido, no puede ser. He dicho, lo de los, lo de las unidades de robots y no he comprado. <risa> Esto lleva mucha tarea. no me mola, no me mola, lleváis mucho de todo. no me importa que dispare ahora mismo y yo creo que ha llegado el momento de que... nine. Guay, y ahora llegará también el invisible. Y ahora os voy a trullar aquí. ¡Joder! Menos mal que llevo a un tío es bueno disparando, que si no. ¡Su puta madre! Vale, eso son baterías de iones. Es el momento de hacerse invisible. Y ahora es el momento de disparar donde... Me queda poco para anularles esto. Vamos a repartir un poco como buenos hermanos. De hecho, aquí el 2, aquí el 1. Joder, no, tengo que tirar la batería a un solo sitio. Eh, uno de escudo, no, paramos... Fuera. La bomba también es iónica. Llevo muchos iones y la única que me preocupa de que hace daño es esta de aquí, ¿eh? Así que tampoco ahora mismo no es problema. Ahora vamos a por los escudos. Me hace mucha gracia cuando chocan disparos en el aire. <ríe> Como súper realista. Intercepta tu láser con el mío. Vamos que eso será lo de no cruzar los, los rayos. Uh. Venga. Ah, coño, pensé que era el cool. Qué tonto. Vale, ese androide tendría que haberlo separado antes entonces, ¿no? A lo mejor. No lo sé. Porque de repente ya no me.. Yo me que me estaba recuperando, lo que pasa es que igual lo que estaba haciendo era conseguir nuevos drones. <risa> es que es cierto es que explota el drone. Es que es un <risa> Pues ahí no me llega tiempo. Ah, no me da tiempo a llegar. Aquí me va a dar el tiempo que va a llegar aquí. Así que vamos a bajar a investigar, qué pena. Me voy a dejar un distress atrás. Ah. Zoltan no sé qué tal igual, que todo es muy bonito, que los Zoltan son muy guapos y muy tal. Pues vámonos, qué pena. El next sector, el penúltimo. Eh, nebula o Slug Home Nebula? Ole que sí. ¿Cuál nos hace más gracia? Eh, slug Home, ya, total. Si nos matan, que nos maten. Es que los, a los Sluk le tengo mucho asco. Son como babosas. Vale, que, que los Sluk viajan por aquí muy bien en las nebulosas. Pues bueno, nada, familia, lo vamos a dejar aquí y a ver si en el siguiente paso el 7 y llegamos a la nave malota y vemos si hay cambios. Así que nada, hasta luego, familia, nos vemos en el siguiente. Comentar, suscribiros, todas esas cosas que se hacen por aquí. Adiós.